este era mi segundo viaje en tren esta noche por el modo en que empezaba prometía ser algo mejor que el último un gélido viento me cortaba la cara como papel de lija y cuchillas hielo frío y pulido bajo mis manos y pies y en alguna parte al fondo el lamento de las sirenas la ciudad aullando tras de mí Nueva York pasaba a cámara rápida oscuras torres de agua en los tejados y un bosque muerto de antenas y chimeneas todo ello emborronado cuando el tren frenó Goñiti hizo su movimiento. Bueno, a todos gente, bienvenidos al Max Payne número 7 Se acuerdan que venimos en el tren, saltamos atrás del chupapija este Vamos de nuevo, vamos a curarnos esta vez Las cuatro está bien Primero en la escopeta Murieron o no murieron Les vacío no, esta cosa de mierda Esta cosa de los chinos, loco, que están hecha para matar Los chinos Puertas de mentira, yo. Y acá el hijo de puta saltó, ¿no? ¡Yeah! Piqué en el aire, chicos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? La vereta nunca falla. Si ¿Murieron? Sí. ¿Dónde ¿Estás, hijo? Allá vas, hijo de puta. Qué buen tiro que le pegamos ¿no? en el medio de el... ahí anda el helicóptero de la policía. No soy yo, ustedes no están viendo la película, loco, no saben nada. De Spain, ¡Está bajando las escaleras! disparado, bastardos! De acuerdo, jefe, eso está hecho. Sin problemas. ¿vale? Te voy a ir de frente, ¿no? Para que le una granada de acá, que pica ahí. Tirarle otra. Creo que maté otra, ¿no? No, no mató, no mató, no murió. <risa> Ninguno de los dos. Bien, había un, había un coso de botiquines abajo. No me bajé los brazos, pendejo. Que machete, solo... Me van a hacer matar al chupapija y solo... Bueno, me acaban de matar los hijos de larguitas... Vamos a ir de vuelta... A ver si ahora te llega alguno... Hijo de perra, me habías matado... Me parece que había un negro allí... Oh, un pelado. Un pelado, a ¿eh? ver. ¿Qué tal oscuro? No, no lo veo. Es un valquiriano. Valkir. Hey. hey, buenas a todos, aquí Willyrex. ¿Murió o no murió? ¿Y este? Me venía de callado. Y los botiquines, ese donde hay botiquines. Ustedes no se curan enseguida. Me ¿no? parece que quedan nomás. Si me caigo ahí, me muero, me parece. No me parece feito. Me está cagando a tiros, me va a matar. Bueno, hay que llamar a la, a la porquería, ¿no? Lo maté al final, lo habían matado Mira Mirá dónde está el hijo de puta. La de Serigo y que no falla nunca. Acá, acá, acá la vereta, no me quedan muchos baritos. granadero, esos son los peores. Viene el de garrón. Arma del gordo todavía. Otro más. Dale ve. <ríe> ve. Max vein. Por eso vein tiene la voltereta. La oscuridad de mi La puerta. Estamos muertos. Van a cerciorar de esta manera. Si hay alguien vivo, quedo de cara. <risa> y los botiquines, todo muy lindo: las balas, las cositas. Pero ni un botiquín, grises Bueno, vamos a hacer así: vamos a guardar. Porque no tengo. Oh, tengo un botiquín que para tú Que es una bobera esto. ¿Qué pasó? Creo que hay que bajar, ¿no? No hay rastro de sangre. Sí, hay rastros. ¿Eh? ¿Eh? No va a cambiar. Otra vez la tele. A Max Bay no le queda dónde ir. Estamos muy cerca de capturarle. Tendrá una declaración completa en ese momento. Ahora tengo cosas que hacer, señora. Ese era el subjefe Jim Bravura del Departamento de Policía de Nueva York, sin más comentarios por el momento. Aparte de sus sospechosos hábitos alimentarios, creía que Bravura era uno de los buenos. El destino nos había puesto en lados diferentes, pero cuando se trataba de capturarme, eso estaba fuera de su control. Ya me no había deshecho de los polis hacia un de tejados, por ahora. Bueno, sí, vamos escapando bastante bien de los hijos de puta, ¿no? ¿Y los, los analgésicos? Analgésico Bueno Aquí loco, en el baño, como siempre Qué burlazo si hubiera más, ¿no? ¡Escucho! tenemos no a dónde ir, hijo de puta granada! ¡Ay, qué hijo de la renin perra! puede ser, loco, no puede ser, otra vez me morí, otra vez. Va de vuelta, la granada para adelante, la granada para adelante. Abro la cabeza, la granada para adelante. Hijos de puta que son. La granada para adelante, la granada para adelante. La granada para adelante. ¡Hombre! ¡Maldita sea! ¡Hey! ¡Te mataré! Bueno, van a ver, van a ver, hijos de puta, van a ver. No, Siempre están reguardados. Reguardados. Resguardados. No importa. Erré todos los tiros, me parece, ¿no? Es murió, murió, murió con la vereta en la escalera de lo loco, caemos arriba de él Y el que estaba acá, ¿Acá hay algo No, está cerrado Voy A aparecer acá de cotelé ¿Se murió o no se murió? Tengo un tiro de vida para pelear con el jefe A ver, vamos a probarla. Vamos a hacerla fácil. ¿no? Vamos a tirar una granada de acá. Dos. Una molotov entonces, loco. Otra molotov. Otra molotov, lo que sea. No Se murió, boludo. Misión completa de escopeta. ¿Se murió? Goñiti se quedó sin aliento en un callejón sin salida Con el vapor saliendo de las alcantarillas Como si el fuego del infierno ardiese bajo nosotros Era la hora del chantaje ¿Dónde está Lupino? ¡Que te jodan! Mal comienzo, Vinny ¡Ah, ¡Brutalidad policial! Estoy muy bien dotado para eso ¿T -t -t ¡Tú no puedes hacerme nada a sangre fría! Ah, tan solo sigue diciéndote eso Escucha bien, Monigote. No voy a ser el chivo expiatorio de nadie. Quiero saber dónde se está escondiendo. No había gloria en esto. Yo no había pedido esta mierda. Los problemas habían venido a mí en grandes y oscuros enjambres. Los buenos y los justos eran como el polvo de oro en esta ciudad. Yo no me hacía ilusiones. No era uno de ellos. No era un héroe. Solo yo y una pistola y el delincuente. Mis opciones se habían relegado a un solo camino. Te lo diré, te lo diré, pero no me hagas más daño. Pino está en la Ragnarok, el club nocturno Regístrame, entrégame, enciérrame en la maldita cárcel Pero no me hagas más daño Tus derechos te los leerán en tu funeral